pierda su mérito, pero bueno, le agradecemos y rezamos por esta persona que ha sido muy generosa en, en ayudarnos con, con esta donación eh, y bueno, vamos a comenzar con esta, eh, con esta conferencia en torno a la Navidad y bueno, empezamos primero diciendo lo que ya sabemos pues que la Navidad o lo que percibimos, lo que sentimos, lo que vemos y es que la Navidad es una época del año que está integrada por muchas tradiciones y festejos. Sobre todo aquí en nuestro país, en México, va precedida de las posadas, eh, o novena de Navidad. Tenemos los nacimientos, ciertas comidas típicas, la cena, los regalos, el arrullo. La Navidad es como esos mercados tradicionales de nuestro país que están como cargados de colores, de, de, de cosas. ...para satisfacer a los, a los que van a comprar allí... ¿no? O sea, ...es como una época muy colorida... ...es una época muy tradicional... ...para nosotros aquí en México... ...pero que creemos que... ...es lo mismo en todos los países hispanos... ...en todos los países a los que España llegó la fe... Eh, es, ...este es algo, es algo que percibimos... ...es algo de lo cual... ...de lo cual nos damos cuenta... A, a, ...inmediatamente... ...y bueno... Dentro de, este, de esta Navidad, tan eh, con tanta presencia en nuestra sociedad, vivimos en un mundo muy globalizado. ¿Y qué quiere decir esto de globalización? Es la difusión y aceptación de los mismos valores e ideas en todo el mundo. qué Quiere decir que, eh, por ejemplo, en todos los países del mundo se está viendo el Mundial, la Copa de, del Fútbol. Entonces es algo global, todos los países conocen de a, los, eh, a los jugadores, saben quiénes pasaron, quiénes son los mejores, en fin, hay toda, un, toda un, un, un, una red global de pensamiento unificado, eh, y en torno a la Navidad ha habido una especie de globalización también, pero que trata de, que, que trata de instaurar estos valores de una nueva Navidad, ...en todo el mundo... Eh, ...esta globalización... ...de la Navidad... ...pues ha, ha iniciado ya desde hace... ...muchos años... ...por medio de estrategias comerciales... ...de mercadotecnia ya modernamente... ...por el internet, las películas... Eh, ...los medios electrónicos... ...las noticias, los artistas... ...que tratan de unificar el pensamiento... ...de infundirnos una idea de la Navidad... ...y, a, y ya en, en, en la tercera parte de la conferencia... Vamos a explicar más a detalle eh, eh, en qué consiste esta globalización. Eh, y bueno, es que la globalización no es mala, no es algo malo. De hecho, España fue la primera globalización. ¿Por qué? Porque España, por medio de sus marineros, de sus misioneros, trató de replicar sus valores, los valores de su cultura católica en todo el mundo y lo logró. Ahí, por ejemplo, está América, Hispanoamérica, que... Eh, es una réplica de lo bueno que España tuvo y si ahorita América Latina está hundida en una, en una crisis terrible es porque ha renunciado a esos valores que recibió de la madre patria entonces aquí, ¿por qué mencionamos esto? bueno, porque la Navidad no nació como un valor global no nació como una idea, un concepto global sino más bien universal, católico eso significa católico, universal es fruto de un acontecimiento específico y bien determinado. Ese, ese, ese acontecimiento que la globalización moderna pretende borrar, y es eh, el hecho del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En eso celebramos en Navidad, eso es la Navidad, eh, ese recuerdo del nacimiento de nuestro Salvador. Y eso es lo que con el favor de Dios vamos a explicar, de ese espíritu queremos hablar en esta ocasión. ¿Cuál es ese espíritu? ¿Dónde se llenó la Navidad como la conocemos? Vamos a exponer brevemente algunas tradiciones, alguna de las historias, algo breve, la historia de la Navidad. Y finalmente algo más importante y práctico, cómo hay enemigos que pretenden borrar esta idea católica de la Navidad. En primer lugar, expliquemos cuál es el origen de la Navidad y, y, y el espíritu genuino de la Navidad. En primer lugar, esta fecha de la Navidad fue fijada por la Iglesia Católica, específicamente por la Iglesia Romana, eh, antes del año 336, que es a partir de este año cuando nosotros tenemos una... Eh, una, una fecha más clara más patente de, un documento más, más patente de la celebración de la Navidad del 25 de diciembre pero los documentos históricos que nos refieren a esa fecha nos dan a entender claramente que antes de este año ya se celebraba de manera ordinaria en Roma la Navidad del 25 de diciembre de allí se extendió al Oriente aunque tardó mucho en permear allá en el oriente en aceptarse esta fiesta y finalmente en todo el mundo ¿no? entonces eh, aquí hay que aclarar algo porque muchas veces siempre viene la ignorancia de los ateos siempre viene la ignorancia de todas estas personas contrarias a la iglesia y nos dicen que no que en la navidad este, tuvo origen en una fiesta romana en las saturnales romanas o, este, o en una fiesta romana y no, eh, claro que no eh, la, el poner el 25 de diciembre como la, eh, la Navidad proviene de las tradiciones es decir, de esa comunicación de boca en boca de generación en generación diciéndole pues a la, a la, de una generación a la otra que un 25 de diciembre nació nuestro Redentor nació nuestro Salvador entonces aquí hay que aclarar que es cierto que en Roma existió una fiesta en honor de Saturno, y otra cerca del 25 de diciembre del equinoccio de Navidad, perdón, del equinoccio de diciembre, eh, que se llamaba la festividad del Sol, del Natalis Invicti, una fiesta en honor del Sol, era una fiesta totalmente pagana, y aunque es cierto que la Iglesia ha sustituido muchas veces las fiestas cristianas, o ha sustituido las fiestas paganas por fiestas cristianas, en este caso no es así. En este caso, el 25 de diciembre nació como fruto de la tradición, eh, como algo meramente cristiano desde sus raíces, desde sus orígenes. Y allí están los documentos históricos. ¿no? O sea, en, en otras fiestas, por ejemplo, eh, mmm, algunas fiestas eh, de la procesión de las rogativas, por ejemplo, sí nació como, eh, como un, una sustitución de aquella fiesta, eh, de una fiesta pagana, eh, lo que veíamos hace algunos meses respecto al Halloween, eh, que en algunos lugares pues sí tuvo alguna influencia la sustitución de ciertos festivales de los pueblos paganos. Sin embargo en la Navidad no es así, no hay ningún documento histórico que lo pueda probar Entonces son afirmaciones gratuitas de la estulticia, por darle un nombre culto a la ignorancia atea, entonces eh, inclusive la tradición fijó la fecha en el 25 de diciembre, en algunos lugares inclusive se celebraba el 25 de marzo, ¿por qué?, porque según los cálculos de Dionisio Lexiguo y de los historiadores y de los estudiosos de la Sagrada Escritura, fijan el 25 de marzo como el día más probable en que nuestro Señor Jesucristo falleció, y había una tradición, una creencia popular, que Nuestro Señor Falles eh, muere el mismo día en que él nació, eh, y por eso celebraban la, la Navidad el 25 de marzo. Sin embargo, eh, pues nuestra iglesia es católica, apostólica y romana, y la costumbre romana fue la que mmm, venció total finalmente en todas las iglesias del mundo y por eso celebramos la Navidad del 25 de Diciembre. Y como decíamos, la fiesta no fue tan fácilmente aceptada en Oriente, Por allí este, nos comentan que, bueno, leemos, perdón, que San Sofronio, eh, obispo de Jerusalén, batalló mucho para finalmente hacer eh, que la fiesta llegara aquí, San Juan Crisóstomo, allá en Antioquía, nos habla de que ellos ya la celebraban en Diciembre, pero que en Jerusalén y algunas iglesias del Oriente se resistían, como que no querían pero bueno, una vez que se acepta en Oriente, es precisamente en Jerusalén, donde vemos por primera vez que se celebran tres misas en Navidad, y conocemos esto por un célebre documento en la historia de la Iglesia, que es eh, el, el relato de una peregrina de una mujer que de España va en peregrinación a Jerusalén, y en un diario va consignando todo lo que ella veía. Y ella nos cuenta que en la noche de Navidad, bueno, que en la Navidad ellos la celebraban con cantos en la iglesia, y después había una procesión, eh, regresaban a una primera misa en la medianoche, después había más cantos, sermones, había una segunda misa, más ceremonias y finalmente una tercera misa. Es el primer documento histórico que tenemos, de la celebración de tres misas en esta noche de Navidad. Posteriormente esta costumbre es adoptada en Roma y el día de hoy todos los sacerdotes eh, en el mundo podemos celebrar tres misas en Navidad aunque no tengamos cura de almas es decir, aunque fuera un sacerdote que vive en un monasterio o en algún lugar retirado del suelo sin almas que atender, el día de Navidad, por ser un día tan grande, podemos celebrar tres santas misas. Eh, entonces la Navidad como vemos nace plenamente cristiana y eh, de hecho la palabra Navidad es una apócope, pues, es decir, como una abreviación de la palabra latina nativitas o natividad que significa nacimiento, entonces el día de la Natividad o día de la Navidad es el día del nacimiento, entonces así, del nacimiento con mayúscula del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento que estuvieron esperando los profetas, del nacimiento que estuvieron esperando los pueblos paganos, que conservaban los vestigios de la tradición. Eh, entonces, eso es lo que se celebra, es una fiesta esencialmente religiosa, litúrgica, que nos recuerda el nacimiento de nuestro amable Redentor. Y, y bueno, la temporada navideña, litúrgicamente, y de hecho la Navidad, no se reduce al 25 de diciembre, va precedida de cuatro domingos llamados de Adviento, eh, y se les llama Adviento, una palabra latina, Adventus, de lo que ha de venir, es decir, son cuatro domingos de espera, en recuerdo de los cuatro mil años que hubo desde, el nacimiento, desde, desde la caída de Adán, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, son días de ansiosa espera por el nacimiento del Mesías, eh, de ese niño que siendo hombre puede pagar por nuestros pecados y que siendo Dios lo puede hacer de manera infinita por todos los hombres. Eso es lo que es la Navidad, ese es el espíritu de la Navidad que empieza desde el Adviento. Y vemos cómo la iglesia en los domingos del Adviento nos va recordando las figuras precursoras, específicamente San Juan Bautista que brilla como una estrella en la noche del Adviento recordándonos San Juan Bautista en su predicación, eh, quién era el Mesías, cuál era la misión de San Juan Bautista. La iglesia nos va preparando en estos cuatro domingos, en las témporas, hoy es viernes de témporas, mañana es sábado de témporas, eh, eran días de ayuno porque el Adviento, si ustedes lo notan en las iglesias, se utiliza el color morado porque es un tiempo de penitencia, es un tiempo de preparación a la Navidad del 25 de Diciembre. Entonces, ese es el espíritu de la Navidad, un espíritu religioso de unión con Dios, de reflexión en lo que es nuestro Salvador, en lo que Él nos trajo, en la necesidad que tenemos de Él, un espíritu de penitencia y de practicar las virtudes cristianas, específicamente la caridad. Eso es lo que se celebra eh, en, en Navidad, eso es el espíritu de la Navidad entonces eh, eso es lo que nosotros celebramos eh, en, en la Navidad eh, y bueno eh, vayamos, pasar, vamos a pasar ahora a las traiciones eh, porque bueno la Navidad como decimos, nació esencialmente como una fiesta tradicional desde sus inicios y se ha ido enriqueciendo con tradiciones, es decir ciertas prácticas que en algún lugar se hacían y se van pasando de generación en generación algunos pueblos las copian y poco a poco se va creando una identidad, una navidad propia aquí vamos a hablar más de la navidad hispanoamericana específicamente mexicana porque que conocemos, pero bueno, hay navidades eh, o hay navidad tradicional en Francia, en Alemania, en Irlanda, en Italia este cada país pues guarda eh, sus propias tradiciones y bueno vayamos con orden en primer lugar algo muy tradicional de esta época son los villancicos esos cantos propios de la navidad que nos recuerdan el nacimiento del mesías que nos hablan de los reyes magos de Herodes de Belén de la estrella de San José de la Virgen del camino so, so, son cantos populares son cantos donde la devoción popular de la, de la gente iba plasmando su devoción, lo que ella percibía en la Navidad, lo que eh, se iba pues quedando en, en la mente de la gente sencilla y cómo se iba enriqueciendo la Navidad. Este, en, también parte de estas tradiciones son las posadas, una tradición más mexicana, que bueno, todos los mexicanos tenemos recuerdos de eso en la niñez, el rezo del rosario, los cantos, este los villancicos propiamente, el pedir posada, que se niega posada, los aguinaldos o los bolos, como, como se les llame, las piñatas, el ponche, son tradiciones muy, muy muy bonitas que se quedan uno impregnado en la niñez y que a nosotros pues no nos tienen que, que explicar más cómo es la Navidad. Los cantos son muy claros, lo que vemos, las imágenes, los peregrinos. Entendemos claramente lo que es la Navidad. Entonces, eh, estas posadas, pues que, que es una tradición muy mexicana que empieza en el día de hoy, acaba de terminar aquí la posada en la parroquia, vino todo el pueblo. Entonces, son tradiciones muy mexicanas, tradiciones muy bonitas, religiosas, y como nos vamos dando cuenta, se van tejiendo en torno a nuestro Señor Jesucristo, en torno al 25 de diciembre, al nacimiento de nuestro Redentor. Aquí precisamente es donde viene la cena de la Navidad, que es el recuerdo de los antiguos agapés cristianos. ¿Qué, eran, qué era el agape, El agape o ágape dependiendo la, la pronunciación que se quiera adoptar del griego, eran cenas de caridad. ¿en qué consistían? Se, se iba a la santa misa y después de la santa misa había una cena eh, de caridad donde todos los fieles compartían de lo que habían llevado para cenar después de misa para comer después de misa y bueno eh, precisamente la cena de navidad se tiene recuerdo de aquellas cenas al final de las santa misas, al final de las ceremonias litúrgicas eh, Precisamente en la noche de la Navidad, sobre todo en nuestro país, y dependiendo de los países, se tiene el arrullo, algo muy propio de los, de los lugares más tradicionales de nuestro país. Por ejemplo, allá en el norte, donde, donde ha pegado muy fuerte la secularización y el paganismo americano, pues no hay, no, no hay tanto esta costumbre del arrullo, ¿verdad? Allá se tiene una, una Navidad más, más al estilo americano, más al estilo pagano que al estilo cristiano aquí en nuestro país en el, en el centro y en el sur es muy común pues tener el arrullo del, del niño Jesús de ese niño que es, aunque se pone en nacimiento del que lo vamos a hablar ahorita se guarda aparte ¿por qué? porque aún no ha nacido pero ya que nace el 25 de diciembre se le lleva a la iglesia se le arrulla en la iglesia, se le arrulla en las casas los que no van a misa lo arrullan en sus casas y después se coloca en, en el nacimiento que se va a quedar hasta el 2 de febrero porque el 2 de febrero en la presentación del niño Jesús se lleva a la iglesia y bueno vienen los tamales y todo lo que la tradición mexicana pues ha, ha agregado a esto, pero bueno el arrullo es algo, un, una ceremonia más familiar, más íntima de devoción a nuestro Señor Jesucristo y aquí precisamente es donde vienen los nacimientos o belenes, como se le llama en España, una tradición muy arraigada, pues, en estos países ibéricos de habla hispana, en los países que somos hispanos, españoles, por nacimiento, o en España todavía hay, nace, o todavía pervive, perdón, el país, eh, esta tradición de poner un nacimiento en la casa, no o sea, no puede faltar en una casa católica, un nacimiento, es, es algo que no, no se concibe, no. Este después vamos a hablar un poquito más de, de, de por qué en algunas casas o por qué en algunos lugares no se tiene el nacimiento, y vamos a explicar por qué. Aquí también viene otra tradición que es eh, Santa Claus, o más bien San Nicolás. Santa Claus es una creación mercadotécnica de, eh, de los Estados Unidos. Santa Claus más bien es San Nicolás. ¿Quién fue San Nicolás? San Nicolás fue obispo de Mira. En, en Turquía él fue un obispo que allá en Turquía eh, hizo muchos milagros en vida que eh, el milagro por el cual le recordamos más, o lo que él más por lo que él más le recuerda aparte de haber eh, salvado a un niño con una espina en, en, en el cuello y, y haberlo salvado eh, es el hecho de que eh, pues desgraciadamente allá lo, un padre de familia iba a a, pues a vender a sus hijas y San Nicolás en la noche va y deja dinero para cada una de las hijas para que el padre no las tenga que vender, entonces después San Nicolás siguió llevando regalos y más a los pobres, todo sacerdote como todo obispo y de allí pues quedó la tradición de que San Nicolás le lleva juguetes a los niños, eh, unos marineros italianos ...al conocer el poder tan grande de intercesión que tiene San Nicolás... ...se roban el cuerpo y lo llevan a Bari en Italia... ...de hecho se le conoce en muchos lugares como San Nicolás de Bari... ...pero él era de mira, era, era un santo turco... ...pero bueno, se le trae a Bari en Italia... ...y después la devoción de San Nicolás se extiende por toda Europa... ...y digamos que hasta este momento... Eso es la Navidad tradicional en Europa con más o menos cosas, ¿no? Este, así, a grandes rasgos, es, una, es el conjunto de tradiciones de la Navidad. Sin embargo, pues como vemos, es un espíritu de devoción a Nuestro Señor. Los enemigos de Nuestro Señor, los enemigos de la Iglesia, han tratado de deformar esta fiesta. Eh, entonces, esto que era ordinario en toda la cristiandad, en 1552 con las reformas protestantes empieza a terminar ¿Por qué? porque los puritanos ingleses en este año prohíben la navidad y es solamente hasta 1660 que Inglaterra Carlos II el rey vuelve a, re a permitir celebrar la navidad pero los rituales católicos hasta la época victoriana es decir poco antes de la primera guerra mundial eh, o sea, es algo nuevo en Inglaterra prácticamente la Navidad. ¿Por qué? Porque los puritanos eh, prohibieron la Navidad, aborrecen la Navidad los protestantes. Es a la par que en 1551 Juan Calvino descarga su coraje contra unos fieles que en la noche de Navidad van a la iglesia en Ginebra. Este los regaña, les dice de todo, que son unas bestias, que son de lo peor, un célebre sermón por lo, el mal gusto y los insultos que dijo contra los fieles y les dice que no que no tienen por qué celebrar la navidad porque los protestantes odiaban la navidad porque era una fiesta para ellos esencialmente católica esencialmente romana entonces para ellos era mejor que los fieles dejaran de adorar a cristo que se parecieran en algo a roma la madre de la cual ellos renegaron como hijos del demonio entonces eh, es en este espíritu antinavideño que las tradiciones se perdieron en todo el norte de Europa, o sea, las tradiciones que se ven enriqueciendo en el norte de Europa, eh, en, en esta noche de Navidad, se pierden por este espíritu antinavideño de los protestantes, y solamente se conservó el vago recuerdo de San Nicolás, y que para no llamarle San Nicolás, por ese odio a los santos, por ese odio a la iglesia católica, le, le pusieron en Holanda Sinterklaas, es pues un nombre alemán, Sinterklaas, y esos, posteriormente, esos, esos peregrinos o, o inmigrantes eh, holandeses que llegan a Estados Unidos, lo, lo llevan allá a Estados Unidos, y es como nace Santa Claus. Pero, como vemos, el Santa Claus moderno es una deformación de San Nicolás, que por medio del puritanismo eh, de Calvino, el protestantismo holandés y la inmigración a Estados Unidos, pues se convirtió en esto que ya perdió totalmente la relación con San Nicolás y que a pesar de eso, no le pudieron quitar el, ro el traje rojo característico de los obispos, en fin, obviamente no han tratado de deformar, pues para quitarle esa relación con la iglesia, siguen teniendo esa, ese odio hacia la iglesia, precisamente precisamente, lo que motiva a los protestantes siempre es el odio a la iglesia, no es el amor a Cristo. Entonces, todavía después, bueno, como vemos ya, eh, este elemento navideño que llega a Estados Unidos, ya viene protestante y con una dosis de odio a la verdadera Navidad. Es en 1630 que unos emigrantes, emigrantes anglicanos llegan a Massachusetts, pero para 1630 en, en Inglaterra ya estaba permitido, o oh, permitido, celebrar la Navidad, pero el clero anglicano, muy, eh, muy influenciado por el judaísmo, eh, todavía tenía ese odio a, a la Navidad, entonces traen esos emigrantes en ese odio navideño, y acá en Estados Unidos había empezado como un, a brotar cierto espíritu navideño, estos traen ese odio de Inglaterra para acá y pues empiezan a difundirlo en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos también estaba este odio más añejo, todavía más encarnizado contra la Navidad. O sea, Estados Unidos en su nacimiento, en su origen, nunca celebró la Navidad. Los países, eh, los países eh, allá, este ¿cómo se llama? Eh, los países del norte de Europa alguna vez tuvieron la Navidad, pero eh, pues es ese esa tradición se rompió. Acá no, o sea, acá nacieron odiando la Navidad en Estados Unidos. Posteriormente vienen emigrantes alemanes, irlandeses, italianos que traen su Navidad y la celebran aparte, ¿no? Eh, estos emigrantes eh, estos pues celebran... La sus, sus misas católicas y demás. Pero fíjense a qué grado llega el odio a la Navidad. En 1806 estaban los irlandeses celebrando la misa de medianoche en Navidad cuando 50 pastores protestantes fueron a agredir a los fieles dentro de la iglesia. Entonces, imagínense qué odio tan grande. Imagínense ustedes estar celebrando la Navidad en su iglesia y que llegaran los protestantes a golpearlos y demás. Entonces... Eso pasaba en Estados Unidos este, De hecho, pongan atención En muchísimas Bueno, en todas las películas de Hollywood Ponen a los eh, A los irlandeses Como unos borrachos, a los italianos como mafiosos Siendo así que la mafia Más peligrosa no es precisamente La de los italianos Eso daría tema para otro Para otra conferencia, pero bueno El odio de Hollywood Ha, ha, ha bebido ese veneno en las tradiciones antinavideñas del protestantismo. Entonces, todavía en 1855 eh, nos cuentan de que iban a, a las iglesias a impedir las misas este, de Navidad, las misas de medianoche, o sea, les, les, les daba coraje, odio a los protestantes estas misas. Posteriormente a esto hay una, hay una invasión masiva. Perdón, después de la, de la independencia americana, todavía allá en, en Estados Unidos, eh, eh, hay un... Eh, ¿cómo se llama? Todavía se discute si se puede o no la Navidad, todavía hay ese odio navideño. Es en 1855 cuando todavía se da este odio a la, a la, a la Navidad. Y bueno, llega el momento que es tan masiva la inmigración de católicos de Europa que, pues... Por más odio que hubiera, no se pudo obtener la Navidad y se volvió algo popular, tan popular que no lo pudieron detener, pero trataron de desvirtuarlo con el Muege, con la ideología de género, etc. Eh, de hecho, vemos que en las dictaduras socialistas pues, está prohibida la Navidad. Apenas el 9 de noviembre, la Suprema Corte de, de nuestro país prohibió los nacimientos en Inglaterra, por ejemplo. Ya no se puede decir Feliz Navidad y vienen esas costumbres paganas y totalmente ignorantes, brutalizantes de nuestra civilización cristiana, decir Felices Fiestas. ¿De ¿A qué, qué fiestas se refieren? O sea, si estamos celebrando algo es la Navidad, es el nacimiento de nuestro Señor, es algo que no se puede borrar de la faz de la tierra porque cambió a la sociedad. Entonces se dice Feliz Navidad. O sea, el católico que dice felices fiestas es algo de vergüenza, pues es algo que no cabe en un verdadero católico. Se dice feliz Navidad. Ahora, este ahorita por ahí preguntaron, pregunta Melissa Ruiz, que si el árbol de Navidad es protestante. No. Bueno, sí y no. Eh, el, árbol, el árbol de Navidad nace como una tradición del norte de Europa en la que San Bonito allá en Alemania, derriba un árbol donde el que se veneraba a Thor, el dios del trueno. Él lo derriba con, el, con la leña de, de ese árbol, construye una iglesia en honor de San Pedro. Y después los misioneros del norte de, de, de, de Europa, al ver la devoción o el, el culto que los habitantes tenían por los árboles... Empiezan a transformar el árbol del dios Thor, del dios Odín, en un árbol en honor de Cristo nuestro Señor. Sin embargo, vemos que en, en, en Alemania se interrumpió esa tradición católica y por lo tanto el árbol de Navidad que originalmente fue pagano y cristianizado se volvió protestante y se le quitó totalmente la unión con la devoción a, a nuestro Señor Jesucristo devoción a la verdadera Navidad y es entonces que estos árboles llegan a Estados Unidos en donde se da un, un fenómeno que ha empezado a secularizar la Navidad. Decíamos que no pudieron contener la celebración de la Navidad y entonces pues se da el hecho de que por ejemplo los judíos veían que todos los demás estaban celebrando la Navidad y dicen bueno pues ellos celebran y nosotros como no, entonces empiezan a deformar la Navidad en vez de poner un nacimiento, bueno, que ya los nacimientos de entrada no lo ponían los protestantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ponemos? O sea, ¿qué ponemos en la Navidad? Pues el árbol, el árbol aquel pagano, aquel árbol que ya no es una tradición meramente católica, que no es una tradición meramente cristiana. Bueno, pues ponemos ese árbol y luego pues las esferas y la Navidad y, y empezaron a transformar la Navidad en algo meramente de la, eso ese mensaje que nos dan todos los medios de comunicación Navidad es un tiempo de compartir, de estar con la familia todo eso empezó a nacer en Estados Unidos ¿para qué? para deformar la Navidad que ellos no pudieron impedir que ellos no pudieron construir por ejemplo, está el ejemplo del judío Irving Berlin que compuso una canción muy famosa que se llama White Christmas o sea, muchos conocen más esta canción de White Christmas por las películas por todo lo que nos llega de Estados Unidos, que los villancicos navideños, eh, la morena que la, los villancicos a la Virgen, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no conocemos esos villancicos, pero sí conocemos las canciones que pretenden deformar la Navidad. Entonces, esta canción de White Christmas no menciona al Mesías, no menciona la redención, pues obviamente es un judío, no creen en el Mesías, no cree en nuestro Señor y luego empezaron a inventar sus cosas con Rodolfo, Rodolfo el reno de la nariz roja y miren, hay niños y es una vergüenza, es una vergüenza que entre católicos pase esto hay niños que conocen la historia de Rodolfo el reno pero que no saben la historia de nuestro señor Camino de, de Belén o sea, es, es una vergüenza, es una vergüenza, ¿por qué? porque de católicos nada más tenemos el nombre o sea, esto es lo que le deberíamos a nuestros niños, esta es la Navidad católica, entonces todos los tantos americanos son así, esencialmente paganos y paganizantes, entonces por ahí hay una expresión de, de Cecil Roth, que dice que este judío volvió la Navidad en una fiesta de nieve e hizo su reelección un shlok shlok es una expresión judía para algo barato algo de pacotilla, algo inferior no y dice, él si suplantar a Jesucristo con la nieve es capaz de hacer agradable la Navidad a mi pueblo, entonces, que nieve, que nieve y que vuelva a nevar. Entonces, se fijan cómo es la Navidad que nos venden las películas de Disney, que nos venden, eh, pues, todas las cosas que nos llegan de Estados Unidos, tan es así que ahí está el cuento de Navidad, ¿no? Y nos hablan del espíritu de la Navidad pasada, presente y futura. cuando se menciona el Redentor? cuando se menciona que nuestro Señor Jesucristo se viste de nuestra carne?, para pagar por nuestros pecados. Entonces, eh, o sea, todo esto fue, fue, fue permeando esta estrategia judía hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues ya también ellos tienen el Hanukkah como alternativa judía, ¿no? Entonces, ya la Navidad se está secularizando, pues, o sea, les digo, está es esa práctica totalmente ignorante de decir felices fiestas. ¿Qué fiestas? O sea,. ¿Felices fiestas de cumpleaños? ¿Felices fiestas de aniversario? No. El 25 de diciembre es una fecha que se celebra porque la iglesia así lo determinó en base a la tradición eh, para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el nacimiento del Dios hecho hombre es un hecho plenamente histórico que cambió el curso de la historia. Que transformó pueblos esclavizados y bárbaros en pueblos cristianos. O sea, de hecho el término Europa es un término moderno. Antiguamente no existía ese término. Antiguamente era el término de cristiandad. Todos los países de Europa eran países cristianos. La cristiandad. Pero esto se ha ido disolviendo. Y bueno, qué mejor que destruir la idea del origen de la, de, de, de la cristiandad suplantando, pues algo totalmente ajeno, pues. O sea, y, y muchas veces nos dicen, padres, ¿qué, qué tiene de malo Disney? ¿Qué tiene usted contra Disney? Y muchas veces en otros temas hemos dicho, yo no tengo nada contra Disney, yo no tengo nada contra las productoras, pero aquí sí, aquí sí hay un tema especial, que tenemos algo contra esa empresa que se está dedicando a difundir los valores anticristianos, la ideología de género. ...y tantas doctrinas erróneas... ...disolventes de la sociedad cristiana... ...específicamente en la Navidad... ...y miren... ...aún en estas historias americanas... ...está por ahí la historia del Grinch... ...o sea... ...es este Grinch... ...realmente son los protestantes... ...o sea... ...Es ese... ...O sea... ...Estados Unidos es un país protestante... ...y que si tiene Navidad... ...es por los católicos que han llegado allá... ...y que están tratando de deformarla... ...entonces... ...ya en Inglaterra está prohibido decir... ...felices fiestas... Eh, perdón, feliz navidad, Ahora tienen que decir, felices fiestas, en nuestro país se están prohibiendo los nacimientos, ¿por qué? O sea, ¿en qué le ofende a alguien que no cree en Nuestra Señora? O sea, ¿a poco por ver un nacimiento dice, ah, ya me tengo que hacer católico, y, y a la fuerza van y se bautizan? Claro que no, o sea, son tan absurdas las objeciones y las razones que se aducen para esto que da risa. O sea, parece ser que el sentido común se ha perdido. Decíamos citando a Chesterton hace algunos, eh, algunas conferencias que llegará el día que para defender que el pasto es verde tengamos que sacar una espada, pues para defender que la Navidad es la Navidad, hoy en día tenemos que sacar una espada y tenemos que pelearnos con la Suprema Corte y con los gobiernos supranacionales y mundiales que por medio de agendas anticristianas Pretenden borrar el nombre de Cristo sobre la tierra. Y no lo van a lograr. Porque al menos mientras nos quede vida. Pues aquí estamos nosotros. Para decir eh, con toda la voz que los pulmones nos puedan permitir. Feliz Navidad. Porque eso es lo que celebramos. Y eso es lo que todos tenemos que llevarnos como consigna de esta eh, conferencia. Estamos celebrando la Navidad. Y se dice Feliz Navidad. Navidad, así, con todas sus letras. Eh, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, poner un nacimiento cristiano, un nacimiento católico, venerar el nacimiento de nuestro amable Redentor, ir a la santa misa de medianoche, arrullar a nuestro niño, cuidarlo, este, adornarlo, inclusive todavía, en, en nuestra, por ejemplo, aquí en el centro, en el sur del país, es muy, un, un lugar de muchas tradiciones y es muy... Muy reconfortante, muy inclusive tierno ver cómo en las casas se guarda el niño Jesús, se le pone su sillita como si fuera un trono. Algunos lo visten de bebé, otros del sagrado corazón o de sacerdote, porque como que ese espíritu navideño queda allí en espera para el siguiente año. ¿Por qué? Porque la Navidad es el día más feliz que existe, es el día que el Padre Celestial nos dio el regalo más grande que podríamos recibir y el más grande que nos podría dar porque no nos podía dar más que su hijo hecho hombre, entonces eso es la navidad por eso se celebra el 25 de diciembre ese es el espíritu de la navidad y el día de hoy ese espíritu de la navidad reviste un carácter esencialmente combativo, esencialmente combatiente contra el espíritu antinavideño contra el espíritu paganizante de nuestra sociedad, entonces eh, Desgraciadamente, como comenta por ahí María Salazar, y es cierto, eh, la ignorancia nos está rebasando a grados eh, realmente eh, abrumadores. O sea, es, es, es lamentable el ver eh, cómo la gente identifica más con la Navidad eh, un reno con nariz roja y unos duendes del Polo Norte que a San Juan Bautista predicando el nacimiento de nuestro Señor, que a los reyes magos, que a los pastores, que la cueva de Belén. Entonces todavía por ahí tenemos el ejemplo de Ratzinger que eh, habla en contra de la tradición del, del burrito y, de, y, del, y del toro en el, en, el, en el nacimiento y que dice, pues que no hay bases históricas, ¿no? Pero hay por ahí una, profeta de, una profecía de, de Isaías que nos dice, eh, el asno reconoce a su, a su amo y el toro reconoce a su Creador pero el hombre no lo pudo reconocer entonces ahí da Isaías a entender que hasta los animales sin razón reconocen a su Salvador y podríamos decir el día de hoy los hombres con razón reniegan de su Redentor y San Ignacio de Loyola en las meditaciones de eh, de, de, de los ejercicios espirituales nos da dos razones muy claras para creer que sí estuvo ahí el burrito y que sí estuvo ahí el toro, ¿por qué? porque recordemos que la Sagrada Familia va a Belén porque, y bueno miren, parece que esto es obvio pero lo tenemos que contar porque muchos católicos ni siquiera saben esto siendo que el Evangelio lo cuenta en las primeras páginas el emperador César Augusto manda hacer un censo es decir, quiere ver cuántos eh, súbditos tiene entonces manda que en los países que están fuera de Roma cada quien vaya al país al pueblo del que es originario San José hace el descendiente de David tiene que ir a Belén va de camino a Belén y como parte del censo tenían que dar un tributo entonces pues Nuestra Señora ya estaba eh, por dar a luz a Nuestro Redentor entonces no podía caminar el Señor San José tenía que llevar el burrito para cargar ahí, para llevar a Nuestra Señora Tenía que llevar un tributo y para eso pues llevaba un toro algo que ofrecer en tributo a, al César. Y bueno, pues ahí están en el nacimiento esos dos elementos que aunque no haya una fotografía, digamos, no un documento histórico que nos diga que ahí estaban, pues la lógica nos dice que lo más probable es que sí. Y si dos mil años de tradición nos hablan de eso, inspirados todavía en una profecía, ¿por qué negarlo nosotros? Ese es el espíritu modernista, negar la tradición simplemente porque es tradición. Y el espíritu católico, defender la tradición porque es tradición, porque es más fácil que los padres que me trajeron a mí la fe estén en lo correcto que yo, eh, que yo, que estoy en una era moderna y que me puedo engañar, que me puedo equivocar. Eso es la Navidad. Es el espíritu de la Navidad, esperamos haber servido en algo en instrucción. Agradecemos que se suscriban al canal en YouTube, que activen las notificaciones y que compartan si es que consideraron eh, como algo eh, fructuoso pues esta, esta conferencia. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí cortamos la transmisión para YouTube. Pero bueno, vamos a revisar aquí los comentarios. Este, Bueno, lo del árbol de Navidad ya lo mencionamos. Eh, que, bueno, sí, es propiamente algo protestante. Es propiamente algo que ya ha sido eh, manchado por las tradiciones antinavideñas de los protestantes que, bueno, deforman la Navidad. Y como les digo, un católico debe tener nacimiento, que eso es lo que debemos de tener, porque lo que celebramos no es un árbol, lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Redentor. Entonces, no debe de faltar un nacimiento en nuestras casas, este, o sea, es algo básico, es algo que todo católico debe de tener para celebrar la Navidad. Y bueno, parece que son todas las preguntas, comentarios. Bueno, saludos a Cristel Celona, a Melissa Ruiz, María Salazar, a Rolo Castillo, a Lorenia Vázquez, saludos, Lidia Maldonado. Bueno, eh, si no hay más dudas, si no hay este más comentarios, pues aquí damos por terminada la conferencia. Aquí en, en Facebook nos quedamos un, un ratito más. Por si hay alguna duda. Saben que igual en los comentarios ustedes las pueden poner y ahí resolvemos las dudas que ustedes tengan. Este, los comentarios también, los saludos, algo ahí les, este, les respondemos. Y pues agradecemos que compartan este video, que compartan la página de Facebook, el canal de YouTube también. Gracias a Dios he tenido un crecimiento muy grande en, en cuestión de un mes, poco más o menos, mes y medio. Ya tenemos más de 500 suscriptores. Tenemos ya más de 3.000 horas de reproducción, pero bueno, necesitaríamos que compartan, que nos ayuden suscribiéndose a la página en Facebook, al canal en YouTube, pues para que el algoritmo haga que llegue a más personas y más personas se acerquen pues a la verdadera fe, ¿verdad? Bueno, eso es todo Dios los bendiga, queden con Dios.